El otro día, mientras practicaba mi rutina de mañana milagrosa y disfrutaba de una deliciosa taza de café, leí la siguiente frase de Seneca. La vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Como uno de mis objetivos actuales es convertirme en un gran narrador de historias, llamó poderosamente mi atención. Me pregunté acerca de lo que estoy haciendo como narrador para que esta historia que día a día construyo Tenga los elementos que la harán una vida memorable. Algo que merezca ser contado por las próximas generaciones. Los antiguos griegos contaban dos tipos de historias. Comedias y tragedias. La diferencia entre ambos tipos era principalmente el final. Las comedias terminaban en un final feliz, mientras que las tragedias... Bueno, ya te lo estarás imaginando, ¿no? Pues bien... Espero que mi vida se encuentre todavía algo lejos de su desenlace, pero si te soy sincero, no puedo esperar a que llegue ese día sin hacer algo hoy. Si quiero que mi vida sea narrada como una comedia, es urgente que cada día que pase me dedique intensamente a construir ese final feliz y sobre todo a que aquellos contratiempos que debo superar, esos tragos amargos que voy a tomar los atraviese con la confianza de saber que la vida sigue y que nada, nada es para siempre. También me enfocaré en desafiar mis creencias, en probar cosas y formas nuevas para derribar mis propias limitaciones y cimentar lo que en el futuro formará un resultado épico, una aventura fantástica digna de ser narrada y si es posible, imitada. ¿Y tú? ¿Estás teniendo una vida de leyenda?